Bienvenido de nuevo. Ahora que estamos en el cuarto módulo de nuestro curso, ahora que tenemos acceso a miles de indicadores y estadísticas, ¿cómo vamos a darle sentido a lo que hemos aprendido? A través de la historia escrita de la humanidad, nos hemos empeñado por extraer los datos cuantitativos en forma gráfica. Hemos producido mapas, mapas estelares y representaciones de datos de censos a través de la historia y más. No hay nada más universal en el ser humano que la narración. Compartimos nuestras historias, luchas, hazañas y sueños. Hacemos esto para poder aprender de la experiencia de los demás y compartir nuestras visiones de acción. Nuestras historias nos conectan cognitivamente y emocionalmente. La comunicación gráfica agrega una valiosa capa a la narración al avanzar más allá del mero lenguaje oral y escrito y al mostrar a través de recursos creativos ideas extraídas que pueden no ser fáciles de comunicar solo con palabras. Podemos percibir y evaluar rápidamente la escala relativa de los fenómenos a medida que impactan a diversas naciones. Podemos producir mapas cartográficos de vías de tránsito. Podemos destacar áreas y grupos de personas con más riesgo de enfermedad y desnutrición. Podemos hacer rápidamente un seguimiento de nuestro desempeño económico histórico en relación con otros estados y evaluarlo. Y más. Todas estas son extracciones de conjuntos de datos que pueden ser increíblemente complicados, pero graficarlos nos permite procesar sus significados rápidamente. El portal Números para el Desarrollo del BID brinda una selección de visualizaciones de indicadores para ayudarlo a describir sus datos o a comprender mejor la verificabilidad de su hipótesis. Como descubrió en los módulos anteriores, el portal Números para el Desarrollo es muy intuitivo y presentaremos en este módulo un tutorial corto sobre cómo emplear sus funciones gráficas. Cuando empleamos gráficos para mostrar nuestros datos, es importante que transmitamos nuestros mensajes de manera exacta y eficaz. Esto ayuda a crear una toma de decisiones informada. Compartiremos algunas buenas prácticas con principios para producir visualizaciones de datos efectivas y atractivas. Esperamos que este módulo lo inspire para mejorar la narración de los datos a través de visualizaciones. En nuestro desafío creativo para esta semana, lo invitamos a crear y a compartir algunas visualizaciones que sean relevantes para su trabajo y a brindar observaciones a los demás.